Hola a todos, mi nombre es Mario Álvarez y esto es Por qué leer número 17. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Hoy quiero hablarles de La Maya, escrito por Lisa Gansky y editado por Gestión 2000 en el año 2011. Este libro es muy interesante desde su tapa porque nos habla... El futuro de los negocios es compartir y nos muestra las nuevas tendencias donde los objetos no tienen valor por lo que son, sino por el servicio que prestan o por la experiencia que realmente generan. Pero, ¿por qué leer la malla? Específicamente porque este libro trasciende las redes sociales como herramientas y empodera a las personas y nos dice cómo debemos nosotros generar negocios desde las redes sociales en escenarios donde compartimos diariamente, como lo son la tecnología, la movilidad y los bienes de consumo. Asimismo, nos permite gestionar las redes sociales mostrándonos claros ejemplos de segmentación por afinidades, análisis del comportamiento del consumidor y todas estas tendencias de análisis de datos para encontrar lo que realmente el cliente necesita y brindárselo desde las redes sociales, empatándolo con lo que hablábamos en el programa pasado con el CIMOD de Google. Este es realmente un buen libro si queremos pasar de dejar de hablar de las redes sociales como herramientas, a pasar a analizar las redes sociales y a empoderarlas y a mostrar el campo que realmente pueden llegar a ser generando planes de acción específicos para llegar al consumidor. Bueno, si les ha gustado este programa o si tienen alguna sugerencia para este espacio, no deben escribirnos a gmail.com o háganse parte de nuestro grupo en Facebook, numeral qué Leer, o eh, pueden enviarme un tweet a eh, Mario Álvarez, o pueden buscarme como el de los zapatos rojos. Gracias y hasta una próxima oportunidad.